En los últimos años hemos empezado a escuchar hablar de una forma recurrente del concepto de dynamic pricing o precio dinámico. Esta tendencia que viene del mundo travel suena como algo muy innovador, pero la realidad es que el precio dinámico ha sido la norma de los precios a lo largo de la historia de la humanidad hasta 1870. En la antigüedad Cualquier intercambio de bienes o servicios se negociaba en base a multitud de factores, los niveles de stock, el momento del día, la demanda del mercado, bueno, también la necesidad de comprar determinados productos y pues, un sinfín de variables que, que se tenían en cuenta para la toma de decisión de estos precios. Los dueños de las tiendas confiaban en los tenderos con más experiencia para gestionar este proceso, y estos tenderos negociaban el precio individual de cada uno de los productos que había en las tiendas. Evidentemente, esto era un trabajo muy complejo y requería manejar multitud de variables en todo momento, lo que también dejaba cierto espacio al error o, o, bueno, o incluso a la picaresca. Debido al auge del retail a partir de la revolución industrial, a este sistema de negociación continua empezaron a versele las costuras. Con un número creciente de tiendas vendiendo los mismos productos, así como un mucho mayor surtido, el negociar los precios uno a uno no era para nada escalable. Además, este sistema de negociación de precios fomentaba la discriminación de precios, de forma que algunos colectivos o personas en concreto tenían que pagar más por los mismos productos. Esto se empezó a ver como una práctica inmoral por parte de la sociedad religiosa de los amigos, o también llamados cuaqueros, una comunidad religiosa fundada en Inglaterra como una escisión de los protestantes. Para los cuaqueros resulta totalmente inmoral que distintos clientes tuvieran que pagar precios distintos por el mismo producto. Y gracias a las quejas continuadas por parte de este colectivo, en 1870 aparece el concepto de la etiqueta de precio, algo que a día de hoy nos parece sumamente normal, pero en aquel momento supuso toda una revolución. Esta etiqueta de precios se empieza a utilizar en las tiendas de Wanamakers en Filadelfia y Macy's en Nueva York, ya que sus fundadores pertenecían a esta orden. Gracias a la introducción de la etiqueta de precios, estas tiendas vieron que podían formar a nuevos dependientes mucho más rápido y también conseguir atender a más clientes en menos tiempo. En definitiva, ya no hacía falta pensar cuál era el precio de cada producto, sino que esa parte estaba totalmente resuelta. De aquella, todavía se almacenaban todas las mercancías detrás del mostrador, lo que hacía que los dependientes tuvieran que coger cada producto que les pedía a un cliente para mirar el precio, negociar el precio, y también para dárselo al cliente para que se lo pudiera probar. Pero el tener un precio para cada producto también facilitó que unos años después, en 1916, la cadena de tiendas Piggy Wiggly eh, se acercara al autoservicio, permitiendo que los clientes cogieran los productos por sí mismos. Esta tendencia se empezó a popularizar y también hizo que se asentara la necesidad de la etiqueta de precio, que acabó convirtiéndose en el estándar comercial de Occidente. Los precios dinámicos reaparecerían en los años 80 gracias a un cambio de legislación en las aerolíneas americanas. Durante esta década se permitió a las aerolíneas tener el control de los precios de los billetes de los aviones, que anteriormente habían estado totalmente regulados por el gobierno. Así pues, las grandes aerolíneas empezaron a invertir millones de dólares en desarrollar complejos programas capaces de ajustar los precios de forma automática en base a variables como la hora de salida del vuelo, el destino, la estación o, la variable, o sea, cómo variaba la propia demanda de ese vuelo. A partir de ahí, esta tendencia fue, se fue extendiendo por casi lo, todos los subverticales del mundo travel, como puedan ser hoteles eh, y otros tipos de, de transporte, no solo los aviones. La innovación más reciente en torno a los precios dinámicos nos llegó de la mano de Uber. El modelo Surge Price, Surge Price introducido por, por Uber, permitía que los viajeros pagaran más por un viaje durante los momentos pico. Y eso incentivó que los conductores se quedaran trabajando hasta más tarde. Eh, por ejemplo, esto pasó en Boston, la ciudad donde se empieza a aplicar este concepto. Con, con este movimiento de precio dinámico se consiguió que el número de conductores disponibles eh, en, la, en las, madrugada, las madrugadas del fin de semana en esos momentos clave aumentara entre un 70 y un 80%, redujen, eh, reduciéndose notablemente el número de viajeros que se quedan sin poder coger el servicio, lo cual evidentemente era bueno para todo el mundo. ¿no? Era bueno para Uber que al final ingresaba más, bueno para los viajeros que podían irse a su casa y bueno también para los conductores que podían hacer más negocio aunque se tuvieran que quedar hasta, hasta más tarde. A día de hoy muchas industrias están jugando con los precios dinámicos, en el mundo del e-commerce y los marketplaces ya es una práctica habitual que los precios de un mismo producto varíen a lo largo del día en función de la competencia, y cada vez nos encontramos más players probando nuevos enfoques que nos acercan de nuevo a los precios personalizados. Y es que los precios son una pieza clave de muchos negocios, aunque siempre es bueno recordar que no es lo único que importa. Como bien dice Seth Godin, siempre hay que recordar que, quizás la razón por la que el precio es todo lo por lo que se preocupan tus clientes, es porque no les has dado nada más por lo que preocuparse. Estás escuchando En Digital, el podcast de negocios digitales de Product Hackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios por internet. Hola, mi nombre es José Carlos Cortizo, pero me puedes llamar Corti. Y antes de meternos en faena, quería recordarte que además de presentar este podcast y trabajar en Product Hackers, también me encontrarás echando un cable en fotografía e-commerce, un pequeño estudio de fotografía y vídeo para tiendas online y hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en tribucasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos con Antonio Tomás, cofundador y CEO de Mindrest, los líderes españoles y europeos en tecnología de monitorización de precios e inteligencia para la generación de precios dinámicos. Con Antonio Tomás revisamos sus orígenes, su historia, sus aprendizajes por el camino y también profundizamos en los pros y contras de emprender en tecnología desde Murcia y el ecosistema murciano para que se vea que desde todos los puntos, desde donde queramos, siempre podemos emprender un proyecto tecnológico. Así que sin más, entrevista con Antonio Tomás. Bueno, estamos con Antonio Tomás Pujante, CEO y cofundador de, de Minders, una persona que hace mucho tiempo que quería tener por el podcast, pero como está en Murcia y nos ha, cuesta cuadrarnos, pues hasta que no ha llegado a la cuarentena y lo hemos tenido que hacer en remoto, pues no, no lo hemos podido tener por aquí. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, José Carlos, buenos días. Pues sí, sí es cierto. Teníamos ya mucha gana, pero, pero ha sido muy difícil, como, como dices, como estamos en la distancia y, y vamos a Madrid, pero vamos muy, muy poquito. Pues fíjate, ha tenido que ser ahora cuando, cuando ha sido más fácil. Sí, bueno, más vale tarde que, que nunca, así que, que guay teneros por aquí porque aparte sois para mí una de las empresas de tecnología de e-commerce españolas más interesantes porque... Fuera del sector e-commerce seguramente a lo mejor no se os conozca tanto porque no hacéis mucho ruido, sois de los que estáis en la cueva currando y dando servicio a vuestros clientes y haciendo las uh -huh. cosas guays, pero me apetecía contar vuestra historia porque habéis hecho cosas muy guays. Antes de empezar y todo, un mini pitch de Minderes para ubicar a la gente, porque luego no vamos a ir incluso antes de, de Minderes, pero así, en, en, en dos tres frases, ¿cómo definirías Minderes? Perfecto. Bueno, pues Mindres es una empresa de, de datos. Nos dedicamos a la monitorización de información en, en Internet. Y, bueno, pues son millones y millones de datos, principalmente de e-commerce, los que monitorizamos a aire para ponerlos a servicio de nuestros clientes, que son retailers o marcas que quieren conocer el precio de sus productos en Internet. Vale, genial. Luego profundizaremos, porque tiene mucha chicha lo que, lo que hacéis por detrás, pero ahora que ya hemos ubicado la agenda, me apetecía que nos contaras tu historia antes de, de crear Manderes, ¿no? O sea, de, ¿cuál es tu background? ¿Cómo empiezas tú en el mundo digital? Pues, bueno, yo estudié la, la carrera de Ingeniería Informática en, en Murcia y, y tras la carrera, pues imagino que como casi todo el mundo, pues empecé a trabajar en una, en una consultora. Estuve tres años trabajando ahí que de hecho fue donde conocí a, a mi socio, a Juan Sánchez, que es nuestro CEO uh -huh. en, en Mindless. Y bueno, pues durante durante ese tiempo que estuvimos trabajando en, en esta empresa, pues siempre tuvimos la, la motivación de, de lanzar de lanzar algo juntos. ¿no? Y, y bueno, pues tuve unos pasos previos. Lo primero que hice fue lanzar un un e-commerce que ya no está ya no está online. Se llama Vozque Caviar. Y, de y, comida, ¿no? Pues pinta, alimentación gourmet o... Pues por, por el nombre se puede decir, sí. Eh, vodka y caviar era el primer e-commerce online que se abría en, en España sobre gastronomía rusa. Ah, qué eh, bueno. Unos, exactamente. Lo que hacíamos era importar vodka desde Rusia, además vodka auténtico, no, no el que se podía encontrar aquí en una gran superficie, sino vodka, pues el que te podrías tomar allí en, en la Plaza Roja y, y también caviar, ¿no? El caviar que podíamos encontrar aquí en España, pues Prácticamente en el club del Grumetti y, y poco más. Y, y lo que hicimos en aquel momento pues, fue traer auténtico caviar ruso uh, para que pudiese pedirse online, que bueno, eran muy poquitas las, las empresas que, que lo permitían. Qué bueno. Y esa fue no, nuestra primera toma de contacto con el online. Y ya de ahí, pues, <ríe> los siguientes pasos. Vale, y ya, ya puestos, ¿cuáles fueron tus aprendizajes con, con este e-commerce? Eh, lo, lo primero, ¿cómo, ¿cómo os dio por el bosque y el caviar? O sea, ¿os gustaba uh -huh. mucho ¿o, o visteis ahí una oportunidad? Y, no, y por, por, algo, por algo mucho más sencillo. Bueno, mi, mi, mi mujer es rusa ah, y, vale. y bueno su familia tenía un, una tienda de, de, de alimentación rusa. Uh -huh. Y, bueno, pues vi una oportunidad en, en trasladar esos productos, que eran productos de muchísima calidad, en trasladarlos a, a Internet, puesto que no había prácticamente nada. Y, y yo estaba seguro que, no el público ruso del Este, porque ya lo conocía, sino el público español estaba seguro que, que podía estar interesado también en ellos. Y de ahí fue, pues, volcar ese, ese surtido que teníamos en, en la tienda física, volcarlo a, a Internet y empezar a jugar con eso. No teníamos ni idea de e-commerce, era lo primero que hacíamos en en el mundo online y, y fue todo pues desde cero, desde empezar buscando plataforma online para subir los productos uh, que en aquel momento elegimos PrestaShop, a los siguientes pasos vamos, fue todo absolutamente prueba y error con una base de tecnología que era la que teníamos de, de haber estudiado la carrera de informática. Sí, qué guay y, y qué, qué aprendizaje sacasteis de ahí, ¿conseguisteis que eso vendiera o, o qué problemas os encontrasteis? Sí, sí, bueno, de hecho la tienda estuvo en marcha hasta no hace mucho Uh, y el motivo de no seguir con ella pues, fue porque uh, Minders nos ocupaba ya el 150% del tiempo claro. lo cual había que dedicarse a, pues, al negocio principal uh -huh. um, pero bueno, aprendizajes muchísimos pues, desde cómo montar una, una plataforma la importancia de, de ese contenido que, que subes en él, imágenes de calidad textos descriptivos la importancia del SEO sin, sin SEO no, no eres nadie, necesitas que que esos contenidos estén bien posicionados y no te va a encontrar tu, tu público objetivo. Um, por supuesto, bueno pues a nivel de procesos, ¿no? Cómo, cómo servir de manera eficiente pues, todos esos productos a, a tus clientes, cómo tratar al cliente, cómo tratarlo, uh, aunque sea en remoto, pero como si fuese en local. La verdad que fueron un, un, un montón de, de cosas. ¿Cómo, cómo trabajar con productos frescos. Siempre decimos que los frescos son los más difíciles. claro, Pues imagínate el caviar, ¿no? Un caviar que una lata de de 100 gramos se puede ir a los 1000 euros perfectamente y en el cual la, la devolución no está muy clara no como cómo hacerla un producto refrigerado claro el que es difícil si fallas en la primera entrega pues es difícil y luego eh, pues hay que pensar también en, en lo exclusivo y lo exigente que es ese cliente alguien que se gasta ese dinero en, en 100 gramos de caviar pues espera una atención ex, exquisita Espera este un producto magnífico y, y eso, pues empezar de golpe con eso, pues realmente es muy complicado. Pero bueno, la verdad es que salió muy bien, y de hecho, ese caviar se vendía en toda Europa. ¡Joder! Decir, no, no, no lo vendíamos solamente aquí en España, llegamos a enviar latas de, de caviar a, a Italia, a Alemania, en fin, a, a buena parte de los países europeos. Oye, qué bueno, os metisteis con lo, lo más complicado del e-commerce que es alimentación, refrigerado pues, y, y encima gour, gourmet muy caro. que, sí, que caro y que... combinado con bebidas alcohólicas, claro. producto eh, también complejo a la hora de, de importarlo y exportarlo uh -huh. y cada vez más, ¿no? Todo este tipo de productos pues cada vez tienen más restricciones, producto que, que pesa bastante, que es frágil, uh -huh. enviar cristal pues es un reto también. Y si sumamos cristal más frescos, <risa> te puedes imaginar eh, la complejidad que tenía eso. ¿no? Eh, la verdad que era un sector muy difícil. Bueno, ¿y, y, y cómo dais el paso a Mindred, ¿no? o sea, ¿hay, ¿Hay algo en ese momento en el que estáis con la tienda que os genera necesidad de, de Minders o hay algún paso intermedio? Pues sí, sí, efectivamente. Bueno, nosotros siempre tuvimos, como esa inquietud, inquietud en, en crear un proyecto de tecnología, eh, Voz de Caviar, en parte lo era, pero realmente pues, era un comercio, un comercio online, pero, pero a fin de cuentas era un comercio. Y lo que nosotros, pues, por el hecho de tener ese background técnico, pues, buscábamos lanzar algo más enfocado a la, a la tecnología. Uh -huh. Y dentro de esas muchas necesidades y pruebas de error que, que, que hicimos con, con Vodka y Caviar, pues una de ellas era fijar el precio de, de los productos. Cuando al principio vendíamos exclusivamente Vodka y Caviar, tal como indica la, la marca, pues era fácil porque esos productos no los podías encontrar en ningún otro sitio salvo que fueses a, a Rusia. Por lo cual el precio de esos productos lo marcábamos nosotros. Era un coste sobre el cual tú aplicabas el, el margen que necesitabas para que tu negocio fuese rentable, pero no hacía falta una variable externa de competencia. Eh, el precio lo fijabas tú claro. y si alguien quería comparar no, no iba a encontrar ese producto en ningún sitio. Si lo encontraba era pues, en otro país muy lejano con otra moneda, en fin, algo que no se podía comparar. Claro, eh, eso estaba muy bien, pero limitábamos mucho el, el público al que nos dirigíamos. Con lo cual, lo que hicimos fue abrir ese surtido, uh -huh. introducir otros productos gancho, otro tipo de destilados, otro tipo de, de gastronomía, con la cual nos llegaban clientes uh, pues, de otros países, también españoles, y descubrían nuestro fuerte, que era ese goce de Cuando introducíamos este tipo de productos, y te hablo ya pues, de... Destinado, eh, destilados populares que todo el mundo conocemos Pues claro, esos ya sí que se vendían en, en decenas y decenas de tiendas Claro A Fijar el precio ahí, descubrimos que no era, no era ni mucho menos como el de un vodka importado Eso ya no era um, coste más, más margen Eso era coste más el margen que te permitiese la competencia Claro Y, y además implicaba cambios de precios de forma muy, muy continua Tú ponías un precio hoy y, y veías como al día siguiente ese producto pues, se vendía menos. Y, y cuando investigabas pues, veías que se vendía menos porque pues, tu principal competidor había bajado el precio y, y bueno pues, al final el cliente cada vez es más inteligente compara y, y, y compra en otro sitio. Con lo cual pues, nos dimos cuenta que hacía falta algún sistema para, para ajustar los precios en, en base al, al mercado. Y ahí estuvimos investigando para contratar una herramienta, como hicimos con otras muchas necesidades, uh -huh. pero vimos que no, no, no había ninguna herramienta en España, pero es que ni en España ni en, ni en muchos países. Era muy difícil encontrar una herramienta que hiciese eso um, y, y, y claro, pues vimos una, vimos una oportunidad y, y eso sí que era un proyecto con un reto tecnológico enorme, que era precisamente lo que estábamos buscando uh, como, como emprendimiento. Claro. Eh, así que cuando descubrimos esa necesidad, vimos que nadie lo ofrecía pues dijimos, pues oye, si Vozca si Gaviar, que es una tienda muy, muy pequeñita, tiene esta necesidad, pues imaginamos que, que cualquier otra tienda más grande la tiene que tener también. Y, y fue así, y fue así, y, y de ahí pues a, a lanzarme junto con, con mi socio, a crear la primera empresa en España de, de monitorización de, de precios. ¡Ostras, mola, mola! Es que aparte es, es curioso, ¿no? El, el, en, te encuentras un problema real en, un, en una empresa tuya y encima encaja con, con tu aspiración que, de lo que quieres hacer esa parte tecnológica. Yo creo que, que ese momento fue como, tuvo que ser muy bonito para vosotros, emocionalmente, ¿no? <risa> Sí, desde luego que, que el hecho de que el producto cumpliese una necesidad, que en muchos casos pues es un, un obligado ¿no? si quieres que tu producto pueda ser exitoso ahí sabíamos que ese punto lo cumplíamos porque, porque nosotros lo necesitábamos y, y eso que hablábamos de un surtido muy, muy pequeño Bueno, fue, fue muy satisfactorio dar con una idea que podía tener futuro y en la que veíamos que, que no había competencia en ese momento prácticamente no había ninguna um, pero también fue muy, muy difícil uh, claro. cuando alguien hace algo por primera vez es algo que, que la inmensa mayoría de tu público objetivo desconoce y eso implica que, que tengas que explicarles qué es y que el cliente, el cliente entienda que realmente eso es posible, que se puede hacer y que eso le va a beneficiar. Ya no es llegar a decir, pues mira, yo ofrezco esto que tú ya estás usando y sabes que eso funciona. No, es claro. tengo una cosa que tú nunca has usado y que yo te digo o que creo que te va a funcionar. Eh, es mucho más difícil vender ahí. Claro. Um, hicisteis ¿Cómo fue ese primer MVP, no? Entiendo que es una primera versión a lo mejor más para, para probar o, o directamente ya conceptualizasteis un producto. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, pues eh, quizás no fueron muy, muy al uso porque, como digo, desconocíamos totalmente el mundo del, del emprendimiento, salvo lo que habíamos nosotros ya experimentado con, con esta tienda online anterior. Así que fue, fue todo improvisación, sí. uh, pues empezamos buscando en, en internet lo primero que era un crawler, que sabíamos, sabíamos la teoría de lo que era, pero en la práctica nunca habíamos hecho ninguno. Y, y definimos, como dices, pues lo, lo imprescindible ¿no? para, para salir. Uh, estuvimos informándonos también um, cómo, con las tecnologías, pues, uh, quizás más útiles para desarrollar un software as a service, estuvimos informándonos mucho, estuvimos por lo menos un, un mes eh, dedicándolo exclusivamente a, a investigar, a investigar cómo, cómo hacer ese tipo de herramientas y tras ese mes nos pusimos manos a la obra, nos repartimos el, el trabajo, hicimos un plan de marketing pero muy, muy escueto, era todo sobre la marcha, ¿no? lo que habíamos ido aprendiendo y, y, y muy poco planificado y, y mucho de, de trabajo. Si tuviésemos que hacerlo ahora de nuevo, desde luego no lo haríamos así, ¿no? Claro. Pero en aquel momento... Estábamos también muy obsesionados con el tiempo. Eh, sabíamos que teníamos una cosa que nadie más tenía, por lo cual salir antes también era importante, ¿no? Entonces, eh, intentamos trabajar todo, todo lo que pudimos para salir cuanto antes. ¿Cu ¿Cuánto tardasteis en tener esa primera versión en, ya para ir a hablar con otros clientes? Tardamos, yo diría que entre, entre seis y nueve meses, más okay. o menos. Y, y bueno, y te digo que trabajando de prácticamente de lunes a lunes. Bueno, nos dejamos nuestro trabajo, que eso fue un salto difícil, uh -huh. Te estoy hablando de 2012, todavía estábamos en, en crisis, eh, desde Murcia, la crisis en Murcia era bastante más fuerte que en otros muchos sitios de, de España, y, y dimos el salto de dejarnos nuestro trabajo, que teníamos esa consultora que comentaba antes, sin ningún tipo de ingreso, por supuesto, porque lo dejamos el trabajo voluntariamente, y... Teníais bueno, pues, algún, algún ahorro o ya la tienda os daba suficiente como para pagar un mínimo sueldo? ¿Cómo fue ese salto? Pues la tienda generaba ingresos, pero ingresos de autosubsistencia. No piensa que había que invertir muchísimo en, en stock, en seguir haciendo crecer el proyecto. Era, una, era todavía una fase inicial de, de la tienda. Y nosotros teníamos ahorros de dos, tres años de trabajar en esta empresa. Pero hay que tener en cuenta que eran los ahorros de nuestro primer trabajo. Yeah que es cuando siempre empiezas con un salarial más bajo, con lo cual, pues ahorro no teníamos muchos. De hecho, teníamos um, dinero suficiente como para aguantar en torno a 12 meses con economía de guerra. A si, si, no a, si no llegamos a empezar a ingresar en 12 meses, pues lo íbamos a tener muy difícil, porque además no pedimos dinero a nadie, ni, ni a nuestras familias. Vamos, fue, fue el dinero que teníamos ahorrados y que nos daba para pagar pues, el alquiler, el coche, lo que cada uno tuviese y contando con que al año tendríamos que ser rentables sino no el proyecto pues, no. no sería viable si no, si no recurríamos a, a financiación. con lo cual, pues todavía lo hacía más, más estresante ¿no? intentar ser rentables en tan poco tiempo con algo que era nuevo. Unos campeones. Y durante ese tiempo hasta que lanzasteis, ¿pasasteis algún momento de dudas existenciales? Es ¿De decir, ¿estamos muy grillados? ¿O más o menos, sí. y menos confianza suficiente todo el rato? Estábamos muy, muy motivados, pero, pero, pero es cierto que que era duro sobre todo por pensar en, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a vender luego? Es decir, estábamos trabajando en una cosa, dedicando, pues tra trabajamos 9 10 horas al día, de, de, de lunes a sábado, descansábamos solamente los domingos, y decíamos, bueno, llevamos ya meses en esto, y luego esto tiene que venderse. Eh, ninguno de los fundadores teníamos experiencia vendiendo, nunca habíamos vendido nada, éramos ingenieros. Pero sabemos que vamos a tener que hacerlo sí o sí. Pues esa quizás sea la mayor incertidumbre, ¿no? El hecho de decir, esto está muy bien, si el producto funcionará, pero, pero sabemos que si nadie lo vende luego, pues no va a funcionar. Entonces, pues como parte de esa reconversión, yo me tuve que reconvertir a, a, a comercial, ingeniero, <risa> a administración, de todo un poco y, y venderlo. Y bueno, y, y sí que se vendió. Oye, ¿y, y cómo, cómo fueron esos primeros pasos comerciales? no a los seis, nueve meses ya lo teníais ok? Y... <risa> ¿Por dónde empezasteis a, a venderlo? Pues yo imagino que por lo que empieza todo el mundo, por la llamada fría, que es lo más lo más complicado. Eh, preparé un, un listado de, de empresas que podían ser candidatas a usar esa herramienta. Por supuesto empezamos por empresas pequeñas. Éramos conscientes que no tenía sentido ir a presentar esta herramienta a un gigante de la distribución. No estaba en esa fase todavía ni mucho menos. Así que hicimos un, un listado de e-commerce. E eran empresas que vendían exclusivamente online. Y, y bueno, pues yo me preparé un, un argumentario de, de venta y empecé a llamar uno tras uno a esos teléfonos. Y ahí me di cuenta de lo, de lo duro y lo difícil que era vender. Que era que, que, la, que la persona que te atendía la llamada, que te recibía en, en centralita, que te pasase con... con Cualquiera que fuese responsable, cualquiera que pudiese tomar una decisión y, y eso era durísimo, ¿no? Llamabas y veías que, que la sensación al otro lado del teléfono era que, bueno, le, no era una llamada que estuviesen esperando, una llamada molesta porque seguramente recibían muchísimas más como esa y a lo mejor tenías que hacer 20 llamadas para que te pasasen con, con alguien de, de marketing o, o, o de ventas y luego que esa persona a la que te pasaban que realmente le interesase. En, en el 90% de esas llamadas esa persona te decía que estaba ocupada y además en otro momento y ya nunca más te coge el teléfono. Sí. Por lo cual, pues eso fue, fue muy duro, fue muy duro el principio. Hasta conseguir el, el primer cliente, pues pasó bastante tiempo y, y, y, y bueno, pues mantuvimos esa, esa motivación porque si la hubiésemos perdido las primeras semanas, pues hubiésemos tirado todo, todo el traste. ¿Cu ¿Cuánto tardasteis en conseguir ese primer cliente? y ¿Sí, si ¿Te acuerdas quién fue? No sé si, si lo Sí, o... cl claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Uh, pues tardamos... Yo creo que, que cerca de un mes. Vale. Um, de hecho, no lo conseguimos con, con esas llamadas, ni con los mails. Lo conseguimos en una feria. <risa> lo conseguimos en la feria del de, de, de e-show de, de Barcelona. Uh, fuimos allí sin nada, sin stand por supuesto. No, no, no, no, no podíamos permitir nada más que el, el billete y una, y una pensión. Y, y bueno, pues allí... Um, habíamos concertado una, una reunión, que de hecho era la, la única, con una tiendecita muy, muy pequeña que, que se llama Electrodomésticos Navarrete, es una tienda de, de barrio de, de, de Barcelona, que vende a nivel nacional. Y, y bueno, pues así le presentamos la herramienta. Además, me acuerdo que fuimos a, a, a la cafetería del E-Show y allí, mientras nos comíamos un bocadillo, le presenté la herramienta. De hecho, me invitaron al bocadillo. Creo que que, que, que Álvaro, este hombre, el gerente de, de Electrodoméstico de Navarrete, sabía perfectamente que con el que estaba hablando pues probablemente era su, su primer pitch o su primera demostración de la herramienta y hasta él mismo me, me invitó a, a un bocadillo, le presenté la herramienta y, y ahí mismo nos, nos dio lo okay, que ahí mismo nos contrató y eso pues, imagínate, Ostras, un subidón de, de motivación enorme, ¿no? Ver que por fin había alguien dispuesto a pagar por eso en lo que llevábamos tantísimos meses trabajando sin, sin saber si tendría o no sentido. Claro. Y, y, y después de ese primer cliente, ¿cu ¿cuánto le podríais estar cobrando a ese primer cliente? Porque entiendo nada más que inicialmente pues, eh, la, lo que os ingresaría sería muy poquito. Sí, claro, claro. Eh, prácticamente la herramienta era regalada. No te sabía decir, porque no me acuerdo ya, pero a lo mejor estábamos hablando de 100 euros o 200 euros al mes, como mucho. O sea, que el era de la validación, pero estaba muy lejos de que eso generara dinero pa, para cubrir casi costes, si quieres. Exactamente. Eh, y además, me acuerdo perfectamente cuando tuvimos que enviar nuestra primera factura, que fue a este cliente, eh, cuando la generé, pues claro, el número de la factura era la 00001. <risa> <risa> y dije, ¿cómo le había? Porque claro, nosotros no habíamos dicho que era, que era el primer cliente, ¿no? Al... Si sí, sí. además le dice que es el primer cliente, que no hay ningún cliente antes, todavía más difícil venderle. Claro. claro cuando íbamos a enviar esa factura, dije, ¿cómo le voy a enviar la 0001? Si sí, sí, sí va a pensar que, <ríe> que le hemos engañado. Así que lo que hice fue poner que la serie fuese la 1 y por lo menos ya era la, la 10.001. <ríe> ya no parece que fuese la primera. Y bueno, para una este que es muy inteligente hmm. eh, se dio cuenta al instante y a los 10 minutos de enviar la factura me llamó. Me dijo que Antonio somos tu primer cliente, ¿verdad? Lo pues sabía perfectamente él desde el principio. Pero, pero sí, fue Pero fíjate, sin él pues a lo mejor no existiría la empresa, ¿no? Si él no hubiese confiado porque era muy difícil, ¿eh? el primer cliente es con muchísima diferencia el más difícil. Y, y es muy importante eso, ser adoptes adopters, esa gente que y, y que yo creo que todos lo tenemos que hacer en, en algún momento como empresa, de decir, oye, voy a confiar en alguien y, y ayudarla a ver, porque, porque es que si no, muchos negocios no saldrían sin alguien que confiara. No podemos estar siempre esperando contratar cosas que, que estén muy establecidas en el mercado, porque entonces no daríamos pie a que surgieran cosas nuevas. Exactamente. Um, aquí estaba también la parte de, de utilizar algo innovador que nadie usaba. Claro. Con lo cual… Pesaba bastante que estabas contratando a alguien que no, que no tenía una trayectoria que se pudiese respaldar, pero, pero ibas a tener una herramienta que nadie tenía. Mm. Nadie de tu competencia, prácticamente nadie, tenía una herramienta para saber a qué precio vendía su competencia. Y, y, y, y bueno, y Álvaro que era muy inteligente, pues supo perfectamente que podía compensarle pues, ese riesgo de contratar a alguien que, que acababa de empezar. Mola, mola. Pues nada, desde aquí las gracias que, oye, gente, <ríe> sí. ayuda al ecosistema. ¿Y cómo fueron los siguientes clientes? ¿no? Es decir, a partir de ahí cambió mucho la cosa, fue muy duro. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos hasta que ya más o menos conseguisteis entrar en esa rentabilidad que, que ya tendríais que estar como ¿no? necesitando que llegara pronto? Claro, no, siguió siendo muy, muy duro. Simplemente fue bueno pues un, un poco de motivación adicional, confirmación de que la herramienta funcionaba cuando veías que mes a mes pues, se seguía pagando, ese cliente seguía pagándola pero siguieron siendo muy, muy duros, pues seguimos con nuestras llamadas, seguimos con nuestros mails, seguimos con nuestras presentaciones y poco a poco pues otras otras empresas de diversos sectores pues fueron a, a inscribiéndose también en la herramienta como, como lo habían hecho desde Electrodomésticos Nueva no Red. Pero sigue siendo muy duro y, y muy poco a poco. Hay que pensar que nosotros hacíamos cero publicidad, claro. cero adwords, cero um, ferias, cero display, no hacíamos nada. Era lo que nosotros conseguíamos a través de, de nuestra venta directa por parte de gente que, que no era comercial. con lo cual, pues todavía más difícil y sin experiencia previa respecto a cómo hacer una presentación o, o, o cómo vender tu producto. Era todo todo nuevo. Y, y sin contactos en el sector, además. O sea, que, que no es que digas, oye, pues vengo del sector y al menos mmm, conozco 50 personas, que, que todo era un frío. No, claro, contactos ninguno. Teníamos... Bueno, conocíamos a nuestros competidores de, de voz y caviar, pero tampoco era un sector um, que fuese target desde el primer momento para, para una herramienta como, como MindRest. El, el target principal eran empresas de, de electrónica, empresas de uh, pues, uh, electrodomésticos, tecnología, uh, con lo cual no contactos ninguno. Claro. ¿Y, ¿Y en qué momento conseguís la, la rentabilidad? Es decir, ¿cuánto tiempo tardáis desde, desde el primer cliente hasta llegar a un punto que digáis, oye, mira, al menos, al menos vamos a poder sobrevivir? Lanzamos la herramienta algo así como unos siete meses después de haber empezado a, a desarrollarla. Conseguimos ese primer cliente yo creo que a los, a los ocho meses. Y, y diría que unos cuatro meses después ya empezamos a ser rentables. Pero, claro, hay que tener en cuenta que, el, que nuestros costes en aquel momento eran los costes de, del hosting claro. solamente. O sea, empezamos a ser rentables como para pagar el hosting. Nosotros vale. no teníamos ningún salario y tardamos muchísimo tiempo en tenerlo. La oficina era una habitación de, de mi casa y, y todo lo hacíamos nosotros. No, no, no, no, o sea, no teníamos en aquel momento ningún proveedor salvo, salvo el hosting. Entonces, sí, éramos rentables, pero es que a lo mejor estoy hablando de que los ingresos a lo mejor eran pues mil o dos mil euros al, al mes, suficientes para cubrir para cubrir eso y no ingresar nada. Con lo cual éramos rentables, pero, pero porque no teníamos prácticamente costes, realmente no lo éramos. ¿Y, ¿y en qué momento empezáis a tener sueldo? Es decir, ¿cuándo cuánto, cuánto es el momento en el que la empresa va suficientemente bien como para que podáis vivir de ello? Otro año más. Estuvimos pues año? dos años sin, sin sueldo. Lo que hacíamos era básicamente uh, de los ingresos utilizarlos los pues, indispensables para pagar los los gastos que generaba el, el negocio y, y, y ya está y los suficientes para pues para economía de subsistencia pero sueldo como tal tardamos dos años en tenerlo y luego el, nuestro primer sueldo era un sueldo pues, bajísimo pues para cubrir nuestros costes personales mínimos y, y y poco más porque si si no no teníamos dinero para contratar claro a, o pagar a nuestro equipo que era el, era el importante de verdad ¿Y, ¿Y cómo conseguisteis vivir en lo personal ¿no? en esos momentos? Porque al final claro, tenéis dinero para, para un año y pasa el año y, y seguís sin tener recursos. ¿Cómo podéis sobre... O sea, ¿qué hay, que, ¿qué hay que hacer en esas situaciones? ¿Cómo, cómo sí. lo gestionasteis? Pues intentando gastar, cero. Eh, nada de ocio. Eh, comida, pues la comida más barata prácticamente. O sea, comíamos todos los días salchichas y, y puré, por, por resumirlo. Y, y, y no salíamos de casa nada más que los domingos a, a dar un paseo, nada, pues intentando gastar lo mínimo, o sea, se, se puede aguantar con, con una economía, como decía, de, de guerra, pues puedes conseguir no gastar más de 200, 300 euros al mes y, y con eso aguantábamos. Y bueno, todavía la tienda, la tienda eh, seguía funcionando y con los ingresos de la tienda pues compensábamos también eh, pues los no ingresos de de, de, de minders en aquel momento. Pero claro. muy duro, claro, muy duro. Claro, me, me ha estas cosas porque, porque es que a veces se olvida ¿no? que los que los inicios, luego entraremos en, en, en cómo de grandes ya sois a día de hoy y demás, pero que, que para llegar ahí muchas veces hay que hacer muchos sacrificios y hay que estar preparados. Es decir, tú tienes, uh -huh. Entiendo que en ese momento teníais un, un contexto que os lo permitía. ¿no? Ten, habíais tenido unos ahorrillos y estaríais en una situación personal que os podíais permitir ese, ese riesgo de, de salir muy escaldados de la situación exactamente eh, teníamos nuestros costes eran pues el alquiler de, de, de, del piso y, y comer eh, ya está no, no teníamos más cargas con lo cual pues pudimos aguantar durante ese entre ese año y dos años pudimos aguantar con esos ingresos mínimos pero pero si es verdad que eso ahora mismo no lo podríamos hacer porque tenemos una serie de cargas su familia por ejemplo claro. eh, con la cual no podríamos asumir eso eh, pues, bueno combinamos por un lado el, sí que éramos inexpertos, pero a cambio de eso no teníamos cargas y claro. nos ayudaba a emprender más fácil. Bueno, siempre hay alguna parte buena. Claro. ¿En, en qué momento la cosa como que empieza ya a coger otro color? ¿no? O sea, ¿En qué momento os dais cuenta que, que tenéis algo que ya empieza a ser una empresa o empezáis a contratar? Eh, ¿cuál, cuál es el, ¿Cuánto tiempo pasa? ¿no? A lo mejor hasta la primera contratación. Sí, pues ¿cuándo empiezan a entrar los clientes ya más grandes? En el momento que pasas de ese nivel de, de empresa pequeñita, de, de pyme muy pequeñita, a una pyme ya con una cierta envergadura, que, que es una pyme que ya empieza a ser o que es líder dentro de, de su sector, uh -huh. pues ahí te das cuenta que, que esa herramienta funciona. Y luego también cuando ves que, que prácticamente no tienes bajas en el servicio. Cuando ves que ese primer cliente sigue pagando, que los, los demás también siguen pagando, que, que, que además te dan muy buen feedback, que ellos mismos son los que te siguen diciendo que tienes que hacer para seguir mejorando porque necesitas nuevas funcionalidades en la herramienta, ahí te das cuenta que, que la empresa tiene, tiene sentido. Puede ser que tarde más o que tarde menos en, en coger volumen, pero ya te das cuenta que es un, llevas ya un empuje que, que, que, que no se va a frenar o, o bueno, o que, o que por lo menos va a mantener un ritmo de crecimiento bueno. Y, y ese fue el momento en el que dimos cuenta que, bueno, que ahí necesitábamos seguir reforzando el equipo, necesitábamos incorporar más gente porque esto ya iba en serio. Ya no era simplemente una idea que había que validar, ya empezaba a convertirse en una empresa. Vale. Y, y, y ahí, ¿levantáis algo de, de dinero o siempre habéis ido eh, sin, sin inversión? ¿Cómo, cómo gestionasteis, sobre todo esa, esa fase en la que de repente empiezas a contratar y empiezas a tener más gastos? Y, bueno, aunque tengáis esos clientes que tienen ingresos, entiendo que al final, bueno, han ido creciendo, pero tampoco son tantos, tantos como para pa poder asumir mucho riesgo. Exactamente. Um, claro, teníamos ingresos, pero no suficientes para para poder costear el, el salario de, de, un, de un empleado. Y, y si lo hacíamos, pues podíamos entrar en, en riesgo y poner en riesgo todo lo demás. Entonces, también coincide en aquel momento en el cual pues estaba tan de moda, bueno, y lo sigue estando actualmente, ¿no? El, el, el ir a por capital, eh, empezaban a aparecer las aceleradoras, eh, cada vez se escuchaba más sobre el capital riesgo y bueno, nosotros pues no quisimos quedarnos atrás todo el mundo que lanzaba su empresa iba a buscar dinero, pues nos dijimos, pues vamos también, eh, si aquí estamos improvisando en todo, pues vamos a improvisar también en eso. Y, y bueno, pues preparamos ese business plan, de hecho no lo habíamos hecho antes de lanzar la empresa, lo hicimos a propósito para, para ver si nuestro proyecto podría ser interesante, pero, pero no, no, no, no salió bien, empezamos a enviar el plan de negocio a, a, todas las a todos los fondos más reconocidos en aquel momento. Y no nos hacía caso nadie. Era enviar el, el business plan a un, a un email en el cual nunca recibías ninguna respuesta. Y, y perdimos ahí un poco el, el, la motivación a, a seguir ese plan. Pero, casualmente, una, una aceleradora de, de Palma de Mallorca, se llama Mola. Ah, sí. Bueno, sí, sí. Que, bueno, de hecho, bueno, de hecho sí, siguen, siguen operando. Siguen siendo nuestros socios. Eh, nos contestó a ese a ese business plan y, y nos propusieron una, una llamada eh, cosa que nos sorprendió mucho como te digo porque no no estamos teniendo ninguna ninguna respuesta y, y bueno pues fue casi casi una inversión por por teléfono una inversión muy pequeñita una inversión que nos permitía pagar nuestro primer empleado hablamos de menos de 50.000 mil euros sí. Vamos. Eh, yo no sé ni ni cómo se catalogaría hoy en día como ronda <risa> pero pero era algo que por lo menos ...nos permitía pagar ese primer salario de nuestro primer comercial que lo necesitaba. Si queríamos seguir creciendo necesitábamos un, tener a alguien que de verdad tuviese experiencia vendiendo. Tenéis claro que tenía que ser comercial, además, ¿no? Desde la parte técnica ya la cubrimos nosotros, necesitamos a alguien que venda. Claro, porque yo podía, yo podía desempeñar el rol de, de técnico. En uh -huh. aquel momento hacía 50% comercial, 50% técnico. Pues si contratábamos a un comercial ya teníamos otro 50% más, <risa> por ciento más de, de, de ingeniero... Y, y podíamos tener un comercial con experiencia que, que tuviese pues, más garantías para vender. Y, y, y ese fue el primer enfoque y, bueno, y gracias a, a esa inversión pudimos contratar a nuestro uh, primer empleado uh, y, y, y posiblemente sin él, sin ese comercial que empezó a traer ya cuentas de otro tamaño, sin él pues quizás no, no hubiésemos llegado a lo, que, a lo que somos hoy en día, con lo cual fue totalmente necesaria esa inversión en ese momento. Fue un game changer, ¿no? Porque era César, ¿verdad? El primer comercial, ¿puede ser? Sí, sí, sí, exactamente. Uh, él acababa de salir de, de una gran empresa y vimos una oportunidad muy grande porque él, bueno, había sido despedido, como tanta gente, en los momentos más duros de, de la crisis. Tenía una experiencia brutal. Él había sido director de, de marketing de, de una gran empresa y era la combinación perfecta. Necesitábamos a alguien con experiencia eh, que estuviese dispuesto a venir a una empresa que acababa de empezar, pero en, en la cual lo que iba a vender pues era único, nadie más lo vendía y por tanto tenía una oportunidad muy grande. Y, y, y a César le encantó el proyecto desde el primer momento. Aceptó trabajar con nosotros pues, por, por un salario infinitamente más bajo del que tenía antes y eso para nosotros pues, fue otra validación de que pues, el producto tenía que ser bueno si alguien estaba dispuesto a eso. Y y funcionó, ya lo creo que, que funcionó. César ha empezado a traer eh, cuentas de, de tamaño muy, muy grande, ya hablo de eh, grandes distribuidoras, multinacionales, eh, empresas que estaban dispuestas a pagar pues, otra, una cantidad superior por una herramienta que para ellas les, les daba una rentabilidad muy, muy alta y un impacto muy alto en, en sus ventas. ¿Y cómo consigues incentivar a ese primer comercial para que funcione bien? ¿O sea, te, te, ¿Tienes alguna clave que aprendieras con, con ese proceso? Pues fíjate fue simplemente enseñar la herramienta eh, César yo creo que es el, el mejor vendedor que he conocido nunca eh, era magnífico y bueno, y es magnífico sí. eh, tras, trasladando el valor de, de, un, de cualquier cosa sabe, sabe contarte muy bien qué beneficios va a tener cualquier cosa que, que quiera venderte y, y cuando le enseñamos lo que habíamos hecho dijo eso es eso es brutal Dice, eso eso es es algo que todo el mundo va a querer y, y que es muy fácil de vender y, y fue fue rapidísimo además el, digamos que estaba en una situación de desempleo pues el riesgo también en cierto modo era pequeño y, y, le, y, y le parecía muy interesante Probar y dar ese salto de, de la gran empresa a una startup. También era muy motivador para él y era un, un reto apasionante. Eh, sí, además luego él se montó, montó una, con su mujer otro, otro negocio. Es decir, yo creo que el que para él abrió la, las puertas al emprendimiento también, seguro. Claro, claro, luego, luego él descubrió también, pues, lo apasionante que podía ser montar un negocio y él se lanzó a montar una firma de, de moda junto con su mujer, que de hecho les va genial. Mm. Es un, una cadena de, de tiendas que se llama Moniski y, y generan, uh, bueno, diseñan su propia ropa, bueno, están en Madrid, en, el, en toda España, y, y con un producto muy bueno porque, bueno, pues César aprende también a, a diseñar productos y, y, bueno, y venderlos ya sabía perfectamente cómo hacerlo. ¿Y, y cuan, cuánto tiempo había pasado cuando empecéis ya a conseguir esos primeros clientes grandes gracias a César desde, desde el inicio? Para poner el contexto. Pues fue muy rápido, eh, quizás un mes después de la entrada de César, ya empiezan a, a llegar esos clientes. Eh, César lo tenía muy claro, eh, además sabía moverse muy bien y, y llegar muy rápidamente a esos contactos, con eh, lo cual fue enseñar la herramienta y además ya, ya podíamos validarla que teníamos otros clientes detrás, con lo cual ya era. Ya era ese sí que era ya el momento para presentar la herramienta vale. para las empresas. Y a partir de ese momento ya, ¿a, a qué ritmo vais creciendo? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa fase? ¿Cómo viste tú esos años que a lo mejor ya son los de crecimiento más fuerte, al menos crecimiento relativo? Uh -huh. Al principio uh, teníamos crecimientos, como imagino en, en todas las startups, de varios múltiplos. Pues multiplicábamos por tres, por dos. Según vas creciendo, pues cada vez es más difícil. Y, y ya hablas de, pues de, de, de porcentajes de, de dos dígitos. Pero, pues, al principio, pues, eran los primeros años, pues, era prácticamente duplicar o triplicar de, de un año para otro. también es verdad que es que lo que hacíamos antes, pues, no lo hacíamos bien. Entonces, en el momento que empezás a hacer las cosas bien, pues, es mucho más fácil crecer a, a, a buen ritmo. ¿Y, ¿Y algún reto contratando equipo? no Porque, entonces, metéis a César, vuestro primer comercial. Uh -huh. César era más o menos independiente, una persona con, con experiencia. Aparte, él estaba en, en Madrid y vosotros en uh -huh. Murcia. Imagino que eso, bueno, eh, ya tiene una complejidad de coordinación, pero si va funcionando ok. Pero luego, según ves creciendo y metiendo más gente, ¿cómo fuisteis gestionando toda esa parte? El primer, diría que el reto fue eh, incorporar a la primera persona en Murcia, uh -huh. puesto que no teníamos oficina. La oficina era mi, claro. mi, una habitación contigua a mi dormitorio. Y, y imagina pues, lo difícil que es que alguien acepte trabajar para ti cuando ve que, que, que el, tu oficina es tu casa y va a trabajar en la habitación que está al lado de tu, de tu dormitorio. Es curioso. Pues, esa primera contratación donde la entrevista fue precisamente ahí, pues te das cuenta que, que estás entrando a un domicilio privado, que es algo muy pequeñito, que, que eres el primer empleado, que hay mucha incertidumbre. Pues esa, nunca has hecho una entrevista de trabajo. Uh, no puedes ofrecer tampoco un buen salario porque todavía tu empresa no, no, no ingresa lo suficiente. Pues eso es lo más difícil, contratar a la primera persona. Pero en aquel momento también había mucha gente eh, con ganas de, de afrontar retos. Yo creo que la crisis cambió todo un poquito eso. Sí. esa percepción del tipo de empresas, las startups tenían pues, un, una, un buen enfoque, yo creo. La, la gente tenía buenos pensamientos sobre ellas y, y también eso animaba a empezar a trabajar en una empresa diferente. Una empresa que no se parecía nada a las demás y en las cuales pues, una empresa muy humilde y, y que le daba igual la situación en la que estuviese, lo, lo que quería era crecer. crecer. Vale, malo. Tu, tuvo que ser curioso, hubiera sido pa, para grabar esa primera entrevista y luego recordarla con, con el tiempo. Sí. En, en qué momento creáis la, la oficina? O sea, en qué momento decís, oye, tenemos que ya que, que independizarnos y salir de casa y, y tener un espacio específico. Fue fácil. En, en, en esa habitación contigua había sitio para, para tres personas, éramos dos, con el primer empleado ya éramos tres, pues no había otra que, que buscar otro sitio porque ya no entraban más. Eran tres personas las que entraban ahí. Hablo de una habitación de, de 8 ocho metros cuadrados. Eh, pues en ese momento empezamos a buscar y lo que buscamos fue lo más sencillo, otro piso, pero ya un piso eh, para que fuese exclusivamente el, la, la primera oficina como tal, de, de Minders. Pues un piso que adaptamos para, para nosotros pues todas las, las estancias para poder tener puestos de trabajo y, y así empezamos con nuestra primera oficina muy cerquita de, de casa para, para bueno, pues perder el mínimo tiempo en desplazamientos. Claro. Y bueno, vamos a saltar ya a día de hoy. Día de hoy, Minders. ¿Cuántos sois? ¿Cómo de, de grandes sois? Cuéntanos un poquito los, los datos que puedas compartir. Uh -huh. Bueno, um, actualmente somos 55 personas, pero hay en camino ya otras dos. Toma, ya. Um, y, bueno, y tenemos previsión, de por supuesto, de, de seguir creciendo. Con lo cual, este año, pues, espero que sobrepasemos los 60. Y esa quizás sea la, la métrica de la que más contentos estamos. Porque hace justo un año éramos 35. Con lo cual, se han incorporado, pues, eso, 20 personas en cuestión de 12 meses y, y en una empresa de... De tecnología, donde la curva de aprendizaje pues es eh, muy pronunciada. Eh, incorporar, 20, incorporar 20 personas en solo 12 meses, que eso no introduzca ruido, eh, que, que pueda seguir creciendo bien, que el, que el servicio que haces a tus clientes se mantenga en, en la calidad que estabas dando. Pues eso es, desde nuestro punto de vista, bastante complicado y, y lo, hemos, lo hemos conseguido. Um, Trabajamos actualmente para algo más de, de 200 clientes. Además, estos 200 clientes están muy diversificados a nivel internacional. Uh -huh. Para que tengas una idea, son, son incluso más los clientes que tenemos fuera de, de España que, que dentro a día de hoy. ¡Uriente! Y trabajamos con todo tipo de, de empresas, uh -huh. desde empresas pequeñas, medianas, grandes o muy grandes. Vale. Nosotros estamos enfocados en, en la calidad, la calidad de nuestro servicio y la calidad de nuestra herramienta. Y por tanto, pues somos transversales a, a cualquier tipo de, de empresa y podemos adaptarnos sea cual sea su tamaño. con lo cual, pues como decía, tenemos clientes <coughs> muy, muy, muy grandes, pues como pueden ser grandes superficies uh -huh. que, que operan en todo el mundo, pues empresas que a lo mejor son empresas que trabajan de manera local en una provincia de, de España o de otro país. Por lo cual, pues tenemos esa, esa posibilidad, y además también de trabajar para mm, prácticamente cualquier eh, sector. De venta en el cual se vendan productos físicos. Cualquier vale. producto que se venda, eh, eh, que sea físico, o sea, no servicio, que se venda por internet, pues es un producto en el que nosotros podemos trabajar. Vale, genial. Y eh, podéis compartir datos de facturación, que no sé si lo hacéis, ¿eh? para hacer una idea uh -huh. de cuánto facturáis al año. Mira, pues el, el año pasado estuvimos cerca de los 3 millones y, y, bueno, pues para este año nos gustaría quedarnos cerca de, lo, de los cuatro. Como decía, pues según vas uh -huh. creciendo cada vez es. Claro más difícil ir pues manteniendo esos esos múltiplos y luego, como decía, eh, es fácil eh, vender si vender es fácil, eh, lo que es difícil es eh, vender y, y dar un servicio de calidad acorde. Entonces, claro. nosotros en ese aspecto pues somos conservadores eh, pues todo no estamos buscando grandes múltiplos de crecimiento, sino que empresas que empiezan a trabajar con nosotros estén muy contentas. Sabemos que eso hace que esas empresas estén con nosotros muchísimo tiempo, tanto tiempo como, como ellos tengan necesidad de utilizar de, de una herramienta de, de pricing. Y eso nos da una solidez que luego nos permite pues, llegar a, a proyectos muy complejos donde otras empresas pues, no son capaces porque no tienen esa envergadura o no tienen... Ese estándar de calidad que sí tenemos nosotros. Y, y de estas cincuenta y pico personas que sois, ¿cómo lo dividís en, en, en áreas? ¿no? O sea, ¿cuánta gente está dedicada a tecnología y producto, a comercial, sí. a cliente? La mayoría eh, están dedicadas a tecnología. Somos una empresa puramente de, de producto. Probablemente seamos una de las empresas con menos ratio de, de comerciales. Eh, porque lo que vende es nuestro producto, es nuestra herramienta. Y bueno, pues pediría que de esas 55 personas pues a lo mejor 10 son no técnicas, uh -huh. es decir eh, administración, ventas, etcétera, y el resto son pues, ingenieros. Eh, no todos hacen lo mismo, lógicamente, pues hay parte de desarrollo, parte de incidencias, parte de soporte, etcétera, etcétera. Pero la inmensa mayoría son son eh, pues, equipo con conocimientos en en ingeniería, en informática, tecnología. Ah, mola. Y a día de hoy, por profundizar un poco en el problema que solucionáis, porque claro, es una herramienta de pricing, um, simplificándolo mucho, co compara precios de la competencia y toma de decisiones, pero hacéis muchísimas cosas más y además me consta que desde hace tiempo también eh, hasta tenéis clientes que os usan en el offline, ¿verdad? Cuéntanos sí. un poquito qué cosas distintas hacéis para entender la magnitud de, de, de todo lo que abarcáis. Mm. Nos hemos especializado en, en monitorizar datos en, uh -huh. en el online. Ese es nuestro principal fuerte. Y monitorizamos cualquier cosa. El precio quizás es lo más conocido, pero monitorizamos mm, cualquier dato relacionado con un producto, uh -huh. eh, pues, sus atributos, su imagen, su nombre, su descripción, su rating, sus reviews, um, um, su ranking. O sea, cualquier dato que pueda, que pueda ser interesante para, para un retailer o, o para una marca. Um, y todo esto lo que hacemos es luego procesarlo internamente para transformarlo en información uh, que sea interesante para, para estas empresas. El, piensa que hablamos de un volumen muy, muy grande, hablamos de millones y millones de datos que se actualizan todos los días, con lo cual esa información, si no eres capaz de presentarla de forma ordenada y de forma inteligente, pues no, no va a poder sacarle partido a tu cliente. Bueno, pues ahí hacemos uh, muchísimas cosas relacionadas con pues, presentar esa información de forma ágil, puedas filtrarla, puedas exportarla, puedas hacer informes, eh, obtener tendencias y, y con eso pues tener muy presente cuál es la evolución de tu canal. Bien seas un minorista que lo que quieres saber si es competitivo entre otras cosas o si eres un fabricante que lo que quieres saber es cómo evolucionan los precios de sus productos en el canal. Pero dentro de eso hay un sinfín de cosas que, que se pueden hacer. Incluso también permitimos que nuestros clientes Um, puedan conocer el precio de tiendas físicas, o sea que también tenemos esa relación con el precio de tienda física mediante chequeos con una, con una app de, de, de smartphone. Um, también hacemos otra cosa interesante que es no solamente conocer um, datos de productos que tú tienes, sino información de surtido que, que, que hay en internet y que tú no vendes. Bueno, pues saber qué se está vendiendo en, en otras tiendas puede ser muy interesante para enriquecer tu, tu catálogo, pues, también lo hacemos. Uh, también identificamos para las marcas si se utiliza o si no se utiliza el, los contenidos que ellos quieren que, que se utilicen. Si hablamos de que son descripciones de calidad, imágenes de calidad. Bueno, pues, como decía, todo relacionado con, con datos online, relacionados con e-commerce. De ahí se pueden hacer muchísimas cosas y dentro del mundo del precio, pues, más todavía. Y otro de los, puntos en los que también estamos muy, muy presentes, es precisamente en la toma de decisiones con esos datos. Es decir, que tú luego puedas tomar acciones que tengan un impacto positivo en, en tu negocio. Como, por ejemplo, fijar dinámicamente uh, precios en tu e-commerce. En tu e Nosotros, uh, igual que lanzamos la primera herramienta de monitorización de precios allá por 2012, en 2014 lanzamos la primera herramienta de precio dinámico en, en España. Pues esa herramienta ha crecido muchísimo. Y ahora los clientes de Mindrest no solo saben a qué precios se venden en Internet, sino pueden automatizar eh, la fijación de precios en sus tiendas para mantenerse siempre competitivos o, o, o mantenerse en la línea de precios que ellos quieran. O sea, tareas que tendrían que dedicar eh, muchísimas horas con un coste humano muy importante, pues que puedan hacerla de manera automatizada y con unos mejores resultados, ¿no? mejores resultados en, tanto en margen como en volumen de ventas. ¿Os metéis también en marketplaces, por ejemplo, en, en precio dinámico para Amazon? ¿O, o solo lo hacéis en, en tienda propia? En todo, en todo. ¿En todo? Vale. Chafán, Mola. En todo. Mola, porque al, al final es que controláis la, la toma de decisión de, casi de, de, de producto y precio, ¿no? Que son dos de las grandes PES del, del marketing. Por lo tanto, entráis en el core de muchos negocios. Claro, claro. Como decía antes, cualquier negocio que venda un producto físico es. Un negocio al cual podemos ayudarle a, a mejorar su, sus cifras. Mola. Eh, quería también, en, eh, vuestro modelo de negocio es, es, es un SaaS, yo diría que enterprise, ¿verdad? Es decir, al final sí. es un, un, un SaaS, pero un poco, un poco peculiar. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo es el proceso de, de venta y, y cuál es la peculiaridad de ser un SaaS enterprise a ser un, un SaaS típico, como conocemos una Kuma melo o otros productos que son más el service. Somos efectivamente un super service pero con una parte de customización muy alta. Por tanto, pues no es un SaaS en el que tú puedas ir y desde la misma web contratar porque hay que adaptarlo a tu negocio. Hay que hacer que esa herramienta sea, sea útil para el cliente y para que sea útil pues tiene que estar eh, muy adaptada a sus necesidades. Esas necesidades pues dependen de muchas variables, de canales que quieras monitorizar, tipología de producto que quieres monitorizar, volumen de productos. Bueno, hay muchas variables con las cuales nosotros nos adaptamos a, a ese cliente, le hacemos un, una oferta que intentamos, por supuesto, que sea competitiva y a partir de ahí, pues, ya nos, nos, nos ponemos manos a la obra para que todo nuestro equipo en conjunto trabaje para ese cliente, que tenga siempre, pues, un nexo eh, de comunicación con, con nosotros y conseguir llevar a, a, a buen puerto pues, esas necesidades que, por otra parte, pues suelen ser unas necesidades complejas y luego muy importantes para el cliente porque estamos hablando que vamos a manejar sus precios. Uh, si cometemos un error en sus precios, pues eso va a tener un impacto en, en, en sus ventas. con lo cual, pues requiere de, de unos estándares de calidad muy, muy altos. ¿no? Y, y por eso creo que definías bien como solución Enterprise, porque a la hora de delegar tus precios en un tercero, pues tienes que estar muy seguro en que los delegas porque igual que podemos hacer que vendas mucho, podemos hacer que vendas poco. Sí, sí, o, o una cagada te puede arruinar el negocio, ¿no? Al final. Exactamente, eso es un exactamente. Por debajo. No, digamos que no es un sector en el cual, eh, desde el punto de vista del cliente, le, le pueda interesar buscar el más barato o, o intentar ahorrar. O sea, ese ahorro te, te puede salir muy caro. Mola, mola. ¿Y cuánto tiempo le dedicáis al arranque de un, de un cliente? ¿no? Entre medio que en, en media llega un cliente, mmm, quiere usar Minders y hay un, un tiempo de que haces todo ese setup y esa customización. ¿Cuánto tiempo os puede llevar? Es muy variable porque depende de la complejidad del cliente, de, de, de si lo que quiere hacer es en pocos canales, en muchos, en un país, en varios. Pero bueno, te podría decir que un cliente normal, con una dificultad normal y, y bueno, no, no en muchos canales en un único país, pues a lo mejor son... Unas dos semanas, vale. unas dos semanas continuas y, y luego ya se mantiene una comunicación prácticamente semanal para ir haciendo un tuning de, de la herramienta de manera constante. Pero hay mucho trabajo, hay mucho trabajo de detrás. O sea, realmente para, para que el cliente obtenga los resultados que espera hay que dedicarle muchísimo tiempo. Vale. ¿Y, ¿Y cobráis ese setup de alguna forma? ¿O sea, a nivel de, de modelo de ingresos, es un, lo, ¿lo asumís dentro del coste del servicio o hacéis un setup más coste mensual? ¿Cómo, cómo es el modelo de ingresos? Hay un setup. Tenemos vale. un setup que precisamente refleja ese, esa inversión que hacemos. De hecho, la inversión que hacemos por nuestra parte es bastante superior a, a lo que cobramos por, vale. por ese setup. Pero entendemos que el cliente debe ser consciente de que mm. todo tiene un coste y, y, y que realmente le estamos cobrando porque le estamos dedicando un tiempo muy importante que sin él, pues, como digo, a, a lo mejor también te funciona la herramienta. Pero, pero es que esto no consiste en que tú vendas un 5% más. Es que lo que queremos es que vendas un 20% más. Claro. Y, y bueno, ahí ya depende si te quieres, eh, bueno, si, si para ti te sirve ese 5 o si quieres llegar al máximo. Nosotros luchamos por ese máximo. Vale, genial. También te quiero preguntar por, por el tema internacional, que ya no lo decías antes que, que tenéis muchos clientes eh, fuera de España. ¿Cómo de complicado es o, captar esos clientes internacionales? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes habéis tenido internacionalizándoos vosotros? Es complicado. Yo creo que tardamos un, pues entre dos y tres años en empezar a, a salir a vender fuera. Um, lo más importante pues, es intentar parecer local o intentar ser local, aunque uh -huh. estés hablando con clientes extranjeros. Eh, tienes que darles el mismo servicio que les daría una empresa que estuviese físicamente en su país, pues en su idioma, la herramienta tiene que estar en su idioma. Eh, tienes, tu equipo tiene que poder eh, hablar con ellos en su idioma. Por supuesto, si usan otra moneda, pues tienes que adaptarse a su moneda. Eh, aunque parece difícil, al final son cosas de sentido común. Uh -huh. Pues, como digo, venderles desde lejos, pero como si estuvieses... Muy, muy cerca y eso implica pues, claro, adaptar toda tu empresa para contar con todos esos perfiles, para que todo lo que se hace pues se multiplica por N, por, cuando N son los idiomas son los, o los países por los que trabajas, hace que vayas más lento, pero que tu producto pues sea, un, sea cada vez más estándar y, y eh, lo puedas ofrecer igualmente en cualquier país. Vale. O sea, que cuando vais a un país, al final es un, un comercial lo, local o que sepa defenderse muy bien en ese, ese idioma, más tener gente entiendo la atención al cliente que sea capaz también de hablar ese idioma o cómo lo, exacto, lo enfocáis. Sí. Exacto, exacto. Tiene que ser en toda la empresa. O sea, esa cultura vale. internacional no vale que sea solo en el departamento de ventas. Uh -huh. Si es que tu empresa sea internacional, tiene que ser internacional en todos sus departamentos. Todo uh -huh. el equipo que tengas tiene que estar eh, disponible y preparado para hablar con un cliente, esté en el país en el que esté. Vale. Y, bueno, entonces, supongo que ahí tenéis perfiles variados. ¿Qué coges? ¿Perfiles locales que están aquí en España o, o cómo gestionáis esa contratación de perfiles? La mayoría son, están aquí en, en, en España. Uh -huh. mm, por estar en Murcia, pues ese aspecto nos resulta bastante más complicado. Es, claro Es un inconveniente destacable. Um, por supuesto que hay mucho personal cualificado, pero pero para ciertos puestos muy concretos pues es lógicamente más difícil encontrar aquí, por supuesto que sea alguien con experiencia que viene de otros obras a service, pues eso cero, porque no, no hay muchos obras a service en Murcia claro. eh, en los cuales pues, puede haber eh, equipo con experiencia eh, y eso nos, nos limita bastante pero bueno eh, como también trabajamos parte del equipo también trabaja de manera remota, uh -huh. pues también tenemos esa posibilidad de de buscar talento fuera de Murcia eh, pues en Madrid, en Barcelona en cualquier otra ciudad y, y que estos bueno pues perfiles más complejos pues puedan apoyarnos desde de, de fuera pero sí que en la mayoría pues intentamos fomentar el, el empleo aquí en, en Murcia Mola. Pues ya, ya entramos en la fase final de la entrevista que quería preguntarte sobre aprendizajes y en parte también por, por ese emprendimiento de, desde Murcia ¿no? Que, ¿Qué, ¿Qué cosas has notado tú como ventajas de emprender desde Murcia que podrían ser aplicables a otras zonas? ¿Y cuáles son las desventajas y, y cómo las habéis eh, eh, gestionado para, para que no sean un, un inconveniente muy fuerte? Ventajas las hay, pero creo que hay bastante más desventajas. Eh, ventajas, pues, por ejemplo, los costes, costes de una oficina en, en Murcia pues no tienen nada que ver con los costes de una oficina en, en Madrid o Barcelona o bueno cualquier otra ciudad eh, pues digamos con, con costes superiores eh, también se habla mucho del, del de la diferencia de, de costes en salarios pero yo creo que eso cada vez se está igualando más el coste si de verdad quieres tener a alguien eh, bueno en tu empresa pues te va a costar casi lo mismo en, en claro. Murcia que en madrid en barcelona porque porque cada vez el, el digamos que el, el equipo se mueve más eh. sí. aquí en murcia no tiene ningún problema en a trabajar a madrid con lo cual sí que los costes salariales pueden ser algo menores pero esto es algo que cada vez se está igualando más eh, por tanto como digo ventajas eh, desgraciadamente no no son muchas e inconvenientes pues bueno eh, sí que los hay por ejemplo pues tener tan lejos a tus clientes cuando claro. tú lanzas un negocio si tu primera fuente de financiación pueden ser tus propios clientes y los tienes cerca esa venta es más fácil bueno, porque es una venta de cercanía, una venta con más confianza. En este caso, nosotros cuando empezamos no teníamos, bueno, había, puede ser que hubiesen dos o tres posibles clientes aquí en la región de Murcia. Que a los que no trabajábamos en aquel momento, lógicamente. Pero, pero realmente no, no podíamos pasarnos en una venta local que era la más sencilla. Teníamos desde el primer momento que, que salir a, a vender fuera. Y eso, pues yo creo que cuando alguien empieza en Madrid o Barcelona es mucho más fácil. Porque tiene un portfolio de posibles clientes a los que acudir. Uh, muy, muy, muy grande. También perfiles muy específicos, lo comentaba antes. Cuando quieres un perfil muy específico, pues es difícil de, de encontrar aquí. O un perfil con experiencia, que está en un software as a service, o, o que tenga experiencia en crawling, en scrapping, pues es que no hay. Es claro. que aquí, desgraciadamente, en Murcia no hay. Luego, bueno, pues cada vez que tienes que hacer una visita, estás, el 95% es un desplazamiento. Uh, y desplazamientos desde Murcia también son más complicados. Eh, bueno, tenemos aeropuertos desde hace poco, pero tienen poca, pocas comunicaciones con otros. No tenemos AVE. Sí. Eh, en coche, pues, cuatro horas, un poquito más, hasta Madrid. Bueno, pues, todo eso lo hace, sin lugar a dudas, más difícil. Y, y, por último, pues, quizás también destacaría una de las cosas con las que más nos ha costado luchar, y es también, bueno, pues, el... El hecho de decir que haces software desde Murcia, pues, <risa> también es, suena, suena extraño, ¿no? sobre todo al principio ya, ¿no? Hmm. Pero quizás tus clientes están esperando que les digas, pues, que eres de, pues, no sé, de Múnich, de de, de, de, <risa> yeah. de de Madrid, de Barcelona. Pero cuando dices, no, hacemos software, somos los más punteros en España y, bueno, y también a nivel internacional y estamos en Murcia, pues, hmm. eso es como que les choca un poco, ¿no? claro. Eh, claro. Eh, y, y también pues, tienes que romper esa barrera, esos prejuicios que pueden haber eh, y, y demostrarles que no, que efectivamente desde cualquier parte del mundo se puede hacer el, el, el mejor software. ¿no? Y eso pues también sería otra cosa a destacar. Ta también es verdad que en los últimos años en Murcia habéis salido varias empresas chulas. ¿Al ¿Alguna otra empresa tecnológica que te mole de, de la zona? Sí, sí, es, es, eso es verdad. Creo que el, el ecosistema en Murcia ha crecido mucho. Eh, y fomentado precisamente por eso. Aquí, si, si quieres salir adelante, pues tienes que hacerlo bien. Eh, claro. Como no hay prácticamente clientes a los que dirigirte, pues tienes que intentar que lo que hagas funcione para, para, para tener éxito. Y aquí sí que las hay. pues Por ejemplo, tenemos a, a Erasmusu, la primera red social de Erasmus eh, que, que apareció en, en Europa. Tenemos a Nido Robotics, eh, que hacen una especie de mini submarinos y también son pioneros en, en eso. Por supuesto, tenemos A APC Componentes. Hmm. Eh, pues único probablemente sea el e-commerce con, con mayor mérito de, de los que tenemos en España, por, por, lo, por lo que han conseguido empezando desde la nada, desde, desde cero, cero. Um, y, bueno, también tenemos otro, bueno, hay más, ¿no? Pero otro software as a service, Connective. Ah, sí, um, sí, sí, Marketing Automation. Exactamente. Eh, y cada vez, empieza, cada vez empieza a haber más cosas de... De la que estamos muy orgullosos porque todo eso, como decía, ayuda, ayuda a que, oye, a que Murcia pues, no se vea ¿Mm? simplemente como, pues eso, como una comunidad que a lo mejor destaca más por sus exportaciones, ¿no? Ortofrutículas, sino, sino también por la tecnología y el talento que tenemos aquí. Mola, mola. Yo tengo a, a mi amigo Raúl Serapio de Neuromobile, que siempre me habla del hacho vale. Y dice, aquí tenemos el hacho <risa> vale, que tenemos cosas muy chulas también. Sí, sí, se hacen, se hacen cosas buenas aquí en Murcia. Mira, últimas dos preguntas. Eh, la penúltima va a ser, ¿cómo gestionas tú la relación personal-profesional? ¿no? Es decir, ese equilibrio que es complicado a veces siendo emprendedor, de, de no descuidar a la familia. ¿Cómo haces ese balance? Pues muy mal. Eh, prácticamente no lo hago. Eh, desgraciadamente las implicaciones que, que tiene pues, un, un negocio internacional y, y y bueno, en el que también eres pionero y, y, y sigues trabajando muy duro por mantenerte ahí, pues hacen que sea muy complicado esa, pues, esa relación con, con la familia, ¿no? Como decías, pues seguir manteniendo pues, eh, de, de, o, o sabiendo equilibrar esas horas que dedicas a, a familia y al trabajo, pues ahí todavía no, no he encontrado la, la fórmula. Eh, tengo que seguir trabajando en ella y imagino que según la empresa vaya creciendo y se vaya consolidando más, de hecho, cada vez lo, eso lo vamos notando, pues también nos vamos liberando más. Según vamos teniendo más eh, mando intermedio en la compañía o, o comité de dirección, pues eso va haciendo que también se puedan delegar más tareas de alto nivel y, y a su vez poder dedicar ese tiempo a la familia. Yo creo que, que el propio, la propia evolución del negocio pues va a ir permitiendo eso cada vez más. Venga. Y ya para acabar, ¿dónde ves interés dentro de unos añitos? ¿Dónde te gustaría que, que llegara? ¿Cómo, cómo la visio, visualizas a futuro? Nos gustaría seguir creciendo en, en lo internacional, donde tenemos puesto nuestro enfoque. Eh, estamos ahora mismo, pues diría que entre las dos, tres herramientas a nivel mundial pues que está en el top of mind de, de retailers y fabricantes que están buscando una herramienta de monitoreo de precios. Y bueno, pues dentro de ese, de ese top, pues nos podría seguir subiendo, ser pues esa herramienta preferencial, eh, como digo, de, de, para, para la monitoreo de precios online y seguir creciendo en, en el equipo. Ahora somos 55, pues me encantaría poder decir que en unos años pues somos ya 100. Pues, porque al final cuanto más equipo tengamos, mayor potencial tenemos, más cosas podemos hacer, más competitivos podemos ser. Así que eso sería pues quizás uno de los puntos donde me gustaría seguir viendo a, a la empresa y, y seguir innovando, por supuesto. En, en el online tienes que innovar, innovar continuamente pues si no te quedas atrás muy, muy rápidamente. ¿Y visualizas un éxito o, o visualizas una empresa que va a seguir creciendo y haciendo cada vez más cosas y, y ser la que compra otras compañías? nunca pensamos Nunca pensamos en eso, la verdad. Eh, estamos muy enfocados en... En nuestro crecimiento, en, en hacerlo bien, nos gusta mucho lo que hacemos, el dinero no es algo que nos mueva exclusivamente, con lo cual nos sentimos mucho más orgullosos haciendo crecer ese proyecto y, y haciéndolo cada vez más, más grande. Y, y bueno, pues el, pues el futuro puede dar muchas vueltas, pero de momento no tenemos nada en mente respecto a exit, ni, ni ventas, ni tampoco compras. Bueno, pues que sigáis así, que sois todo un ejemplo eh, a seguir. Eh, yo tenía ganas de tenerte, como, como decía al principio, porque creo que sois una referencia y, y vuestra historia puede inspirar a mucha gente, a que con, con curro duro, evidentemente, y demás, pero se pueden llegar a hacer cosas muy guays, estés donde estés, a pesar de la ¿no? de la problemática que nos has dicho de, de emprender desde Murcia, pues que habéis conseguido cosas muy guays. O sea, así que nada, ¿eh? enhorabuena por todo lo que habéis hecho eh, que sigáis haciéndolo a futuro y seguís así de bien, y muchísimas gracias también por compartir este ratito con nosotros. Nada, pues gracias a ti, José Carlos, la verdad que teníamos ya ganas de, de poder participar, que no habíamos podido hacerlo por, pues por las dificultades que hablábamos antes, ¿no? de la distancia, del, de esa conciliación, pero, pero sí es verdad que teníamos ya, ya muchas ganas y, y, y, bueno, pues nada, hoy encantado, si podemos servir de, de ejemplo, ayudar a alguien que esté pensando en lanzarse, desde aquí, desde Murcia o donde sea, pues nosotros encantados. Pues un abrazo. Igualmente. Adiós, adiós. Para mí, personalmente, lo más importante fue comprender el valor del tiempo. Y esto es algo que ha resultado de observarlo, aprender su historia y ver cómo se compone el tiempo. Lo que haces cuando eres joven, y a medida que utilizas el tiempo durante tu vida, puede tener un efecto exponencial. De modo que si lo piensas bien, puedes tener resultados muy potentes mucho más tarde si lo deseas. Además, esa es una razón para tener esperanza, porque la capitalización es algo que sucede bastante rápido. Si tienes 50 o 60 años, no es demasiado tarde. Alguien me dijo una vez que si hay algo que realmente quieres hacer, no lo pospongas hasta que tengas 70 años. Hazlo ahora. No te preocupes por cuánto cuesta o cosas así, porque lo disfrutarás ahora. Ni siquiera sabes cómo será tu salud dentro de unos años. Por otro lado, si estás invirtiendo en tu educación y estás aprendiendo, debes hacerlo tan pronto como sea posible, porque entonces tendrás tiempo para mejorar durante un periodo más largo. Y que las cosas que aprendes e inviertes deben ser conocimientos acumulativos para que el conocimiento se construya sobre sí mismo. Entonces, en lugar de aprender algo que podría volverse obsoleto mañana, pues como algún tipo particular de software, elige cosas que te harán más inteligente en 10 o 20 años. Esa lección es algo que uso todo el tiempo ahora. Así nos instruía Warren Buffett acerca del impacto del tiempo en nuestras vidas. Y que merece la pena hacerle bastante caso a Warren porque le ha demostrado que él le ha servido. Y también debemos entender que el tiempo es uno de nuestros valores más preciados. Mucho más que el dinero, porque si gestionamos bien nuestro tiempo podemos conseguir todo lo que queramos. Y por mucho dinero que tengamos, muchas veces el dinero no compra lo que queremos que tener. Evidentemente sí que ayuda. Bueno, muchísimas gracias Antonio Tomás por compartir un rato tan agradable, así como sus experiencias, aprendizajes y un poquito de la historia de Mindres, que es una de las empresas españolas referentes en el ámbito del e-commerce y también que les tenía muchísimas ganas de tener este programa como ejemplo de que todo es posible sin importar desde dónde estés emprendiendo.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 Me despido deseándote la mejor de las semanas con esta cita de Frederick Paul, que en su súper recomendable novela Pórtico nos decía. De todas formas, eso es lo que es la vida, simplemente un aprendizaje tras otro. Y cuando consigues pasar por todos esos aprendizajes, te gradúas. Y lo que consigues como diploma es tu muerte.